Bienvenidos a un nuevo programa de noticias FTL. En esta ocasión tengo el honor de hablar de una de las naves de mi fabricante favorito, Aegis Dynamics. El Eclipse es un bombardero furtivo que ha sido desarrollado en las últimas décadas oficialmente para enfrentarse a la amenaza de los Bandul en los sistemas fronterizos. La realidad es un poco más complicada. Al traducir durante esta noche el catálogo de la nave, me di cuenta de que había algo de texto que estaba oculto por una foto, y al extraerlo de allí con herramientas, pude darme cuenta de lo que había detrás. En realidad, el Eclipse fue puesto en marcha por el Imperator Cowley, que vino antes del actual Imperator Costigan. Pese a los esfuerzos diplomáticos de la UE, los Xi'an siguen sin fiarse mucho de nosotros debido a su experiencia durante el reinado de la familia de los Meser. No nos olvidemos de que los Xi'an viven siglos, y es difícil olvidar cuando tu vida se calcula en cientos de años. La excusa de Cowley a la hora de poner en marcha el proyecto Eclipse era que de esta manera podría tener una herramienta de primer golpe, es decir, un bombardero furtivo capaz de acercarse lo suficiente a las bases e instalaciones y flotas de los ian de los y poder hacer devastadores daños a su maquinaria bélica, de manera que cualquier subsiguiente conflicto que tuviese lugar dejase al imperio en mucha mejor posición estratégica. Al final, el Eclipse no fue utilizado para su motivo original, debido a que no se le restableció re una guerra fría con nuestros vecinos Xi'an. Sin embargo, el Eclipse acabó siendo muy útil en la frontera con los Bandul, donde se convirtió en una excelente herramienta a la hora de reducir las bajas que había en los enfrentamientos con las naves capitales Bandul. En la actualidad, el Eclipse ha sido desclasificado debido a los esfuerzos del Imperator Costigan a la hora de mejorar las relaciones con los Xi'an y, de paso, tener una herramienta adicional que poner en manos de los ciudadanos para poder hacer frente desde el punto de vista de milicia a las amenazas de los Bandul. Cuando se hizo el concurso para poder decidir cuál iba a ser el fabricante que iba a ocuparse de este contrato militar, resultó que el mejor contendiente acabó siendo, como no, Aegis Dynamics. Su prototipo tenía una masiva potencia de fuego un diseño en forma de flecha, y una innovadora tecnología de sigilo que superaba con facilidad a la, de la competición. Además, el avanzado sistema del casco del Eclipse es adaptable a los entornos gracias a sus múltiples configuraciones alares que se ajustan para vuelo espacial o atmosférico. Hablemos un poco de las especificaciones técnicas, porque eso es lo que le gusta a la gente, aunque obviamente esto puede cambiar, van a cambiar, y probablemente la gente se lo tomará como una enorme sorpresa cuando suceda. El rol de esta nave es un bombardero furtivo, tiene una eslora de 21 metros, una manga de 25 y un puntal de 4,25. Eso la pone muy claramente en el tamaño de un caza estándar. Su masa en vacío es de 17 toneladas, lo cual significa que su blindaje es bastante ligero, pese a transportar tres enormes torpedos de tamaño 9. Su tripulación es de una persona, obviamente, sube la carlinga como si fuese una Avenger, el Eclipse carece por completo de espacio interior, y por supuesto no puede transportar carga en lugar de sus torpedos. Eso. Y aquí es donde viene la parte divertida. Esta nave, como es una nave furtiva, tiene una planta de energía de tamaño 1, tiene dos escudos de tamaño 1, dos motores principales de tamaño 2, y sus impulsores de manera son 8 de tamaño 1. Junto con los disipadores de esta nave, todos estos componentes que acabo de mencionar son furtivos. Esto quiere decir que tienen peor rendimiento que un componente equivalente, pero que son mucho más difíciles de detectar a través de los sensores infrarrojos o electromagnéticos. Esto no es una sorpresa y siempre ha estado planeado para esta Citizen, de hecho. La idea es que tú puedas coger componentes de tu nave y cambiarlos por unos que se ajusten más a tu estilo de juego. En este caso hay componentes que están dedicados a ser simplemente furtivos, a ser sigilosos, a no tener una emisión muy pequeña, pero eso fastidia por completo su rendimiento y su eficiencia. Junto a esto, por fin introducen un sistema de calidades a los componentes, que hasta ahora existía de manera oficial, pero no se había hablado de ello en bastantes años. Hay un sistema de escalas de calidad. El A es el mejor, el D es el peor. En el caso de que nos atañe, el Eclipse tiene una combinación curiosa de componentes de calidad B y de calidad C, así que está bastante bien. La calidad de los componentes es algo que siempre ha estado planeado. De hecho, la mayor parte de naves del juego vienen con componentes de nivel C, a poder ser, y hay naves que traen componentes a nivel D, como por ejemplo las naves de Drake. La razón por la que una k es tan barata es porque los componentes con los que está fabricado son los más baratos posibles del mercado. Sin embargo, no todas las naves de Drake tienen componentes de mala calidad. La Calas Red tiene unos componentes bastante decentillos y la Calas Blue de hecho tiene unos componentes de muy buena calidad. Hay naves que destacan específicamente porque tienen, vienen de serie con componentes de buena calidad, como por ejemplo la Constellation Phoenix, que es la variante de lujo, y la 890 Jam de Origin. La calidad de un componente determina su eficiencia y su potencia y su longevidad y su durabilidad. Es decir, un componente de nivel A siempre va a ser mejor que uno de nivel D, pero eso no quiere decir que sea específicamente mejor en todos los casos. En muchas ocasiones no te interesa que el, tengas el mejor componente posible. A veces un componente de nivel D tiene tan poco rendimiento que, de por sí mismo, ya es sigiloso, si ese es tu interés, y al final del día tienes que pagar las facturas. Y es mucho más barato reparar las naves que tienen un montón de componentes de calidad D que que reparará los componentes de calidad a. Ahora que hemos discutido el tema de la calidad de los componentes pasemos a hablar un poco de cómo funcionará exactamente esta maravillosa nave que cuesta 250 dólares con Warbone, 275 dólares con Store Credit y que acabará costando cuando esté pilotable 330 dólares. El rol de la nave es bastante claro, tiene un corte sección muy pequeño es muy difícil de ver en el radar, sus emisiones electromagnéticas y de infrarrojo son casi invisibles, por lo tanto su mejor función es para hacer un ataque por sorpresa y poder ablandar un poco el objetivo, sea una ave capital o una base en tierra, o cuando ya tienes trabada en combate la flota o la base de tierra con otras unidades más convencionales, y de esa manera que se pueda meter por un ángulo que no te esperas y haga un destrozo. Aunque esta nave tiene la mitad de la potencia de fuego que un retaliator convencional, llevando tres torpedos de tamaño 9, frente a los 6 que puede transportar un retaliator, el problema que tiene esta nave es que en el resto de circunstancias está completamente indefensa. Tiene un par de anclajes fijos de tamaño 2 que de serie van a llevar un par de gatlings. Esto permitirá que la nave se pueda defender a sí misma de otros cazas y amenazas, pero seamos sinceros, un par de cañones tamaño 2 no van a asustar a nadie. Este mes salió la revista Jump Point también, y el número de mayo trae los comentarios de los diseñadores sobre el Eclipse. En sus propias palabras, la idea es que esta nave sea más sigilosa que un Hornet Ghost o un Saber, pero que no sea un, un caza competente. Está armado con armas para defenderse a sí misma y confía firmemente en su sigilo. Ni siquiera dicen que sea muy ágil. El vaso no está todavía medio vacío. Yo creo que está medio lleno, porque el poder lanzar los torpedos hará que se reduzca un montón la masa de esta nave, y de 17 toneladas equipado puedes bajar a lo mejor a 15 o a 14, lo cual junto con los dos motores de tamaño medio pueden hacer que esta nave, junto con el afterburner, te permita alejarte muy rápido, y luego, a base de apagar sistemas y emisiones, podrías conseguir escaquearte de los sensores enemigos y evitar la represalia que inevitablemente seguirá tu ataque a toda que tradición. En la Jampoint se indica que esta nave tiene un depósito de tamaño medio. Y Ben Lesnick ha comentado en el programa de Nicky D'Angelo que esta nave tiene un alcance de más o menos medio y que opera desde planetas. Esto no quita que pueda operar perfectamente desde un hangar, sea el de una Polaris una Idris, debido a que sus alas se pliegan y su interior se aprovecha para guardar el tranterrezaje. Ahora, la pregunta de los 250 dólares es: ¿debería comprar un Eclipse? Creo que deberías comprar el Eclipse si tienes muy claro que vas a hacer operaciones militares, mercenarias o piratas que te permita sacar provecho al juego en equipo necesario para poder desplegar estas naves. Si no tienes planeado jugar en equipo, bastante a menudo lo más probable es que tu nave se pase el día acumulando polvo en el hangar. Y por supuesto, solo dona dinero al proyecto si de verdad te sobra. Nadie te está obligando a comprar con dinero real esta nave. Estará a la venta en game cuando salga el juego en gold, y podrás obtenerla simplemente jugando el juego. De nuevo, quiero reiterar a toda persona que vea este vídeo de que en Star Citizen no hay la nave perfecta, o la nave que lo pueda hacer todo. Si la nave puede hacer muchas cosas, es mediocre en esas muchas cosas que hace. Y si es muy buena en algo, es completamente inútil en el resto de situaciones. Sin duda, un eclipse es maravilloso para poder destruir naves capitales y objetivos estáticos en tierra, pero no es tan bueno para enfrentarse a cazas, o todavía peor, minando, o transportando carga, o la miriada de múltiples cosas que se pueden hacer en Star Citizen. Haré una actualización a este vídeo cuando se publiquen las preguntas y respuestas a finales de la semana que viene. Os recomiendo no comprar la nave hasta que hayan hecho las preguntas y respuestas y tengamos muy clarito lo que puede hacer esta nave y lo que no, ¿de acuerdo? Bueno chicos, nos vemos en el siguiente programa de Noticias FTL.